Pasar. Porque en cualquier momento La música puede parar Parar Parar Parar Y los que estamos aquí tienen que ayudarme a ver quién se mueve Para traerles a bailar con nos acompañen Y todos juegan, nada de que Nada de que yo no juego Guau, aquí adelante Todos estos chicos parecen estatuas El bebé Y en esta parte de aquí les voy a pedir a todos y todas que me ayuden, por favor, a romper el récord de congelado. ¿Les parece? ¡Vamos a romper el récord! Y para que sea más divertido, contamos desde mi número favorito, que es el 8. Y dice así. 8, 7, 6, 5, 4... Y ahí tenemos que estar 3 horas con 45 minutos para romper el récord Guinness de los libros. No, no, todos quietos para romper el récord. Ay, pero ¿saben qué? Aquí en Puembo nunca hemos hecho congelados. ¿Eso quiere decir qué? ¡Rompimos el récord! Y si los que estamos aquí de pie me ayudan con un brinquito, por favor, un brinquito. Uno más, uno más. La, la yapa, la yapa. Por, por la cumpleañera. Por los papás de la cumpleañera. Por... Los papás de los papás de la compañía, ¿Por, por, por si acaso, o porque sí, por teléfono, por portafolio ¿Por? ¿Por? ¿Por? ¿Por ¿Por? ¿Por? ¿Por? ¿Por? y los pies